Bueno, bienvenidos al local, como decimos siempre, bueno, vamos a mostrar un poquito lo que es indumentaria, eh, ahora para el invierno, estamos en plenas vacaciones de invierno, bueno, con mucho frío, esto es algo que lo podemos usar, tanto como para hacer deporte, como para la vida común, ¿no? Cuando vamos a trabajar o cualquier, cualquier actividad que queramos hacer. En principio, bueno, te muestro lo que son los, las eh, prendas de primera piel, lo que llamamos de primera piel, que tenés el clásico de dry fit, ¿sí? Esa tela que tiene como agujerito, fíjate el tramado, esto se coloca contra la piel y el principio de funcionamiento de todas las prendas térmicas es sacar la humedad para afuera y tener el calor, con lo cual nos mantiene el cuerpo seco y bien calentito, bien abrigado. Eh, y no condensamos la humedad, ¿no? Siempre que lo que es eh, ropa eh, para el frío es, siempre tiene que ser bien respirable para que saque la humedad para afuera y no retenga esa humedad que después se nos convierte en frío. Sino. Eh, bueno, como te decía, ese es el dry fit, después tenés... Esos son de la marca Domi, están muy bien hechos, muy bien confeccionados. Después tenés un, un dry fit, pero ya mucho más frisado. No sé si la cámara lo puede llegar a ver. Es un dry fit mucho más frisado, mucho más abrigado, de la marca UNURBAN. Esto está muy bueno. Esto siempre tenemos remeras y calzas, ¿sí? y pantalones, digamos. Eh, realmente esto entró nuevo este año, está muy, muy bueno, de muy buena calidad. Y bueno, y el clásico de Thermo Skin, esto ya es de dry skin, que es un material importado. ¿sí? También es como si fuera el otro así bien frisadito. Esto es de excelente, de excelente calidad, es un material bien térmico, obviamente es un poco más costoso, pero es excelente, lo más abrigado que hay. Para aquellos que se van a la nieve es buenísimo. Esto como decíamos viene en la calza y la remera. Eh, después para acompañar eso, tenés obviamente las medias térmicas, tanto de primera piel como la de abrigo O hay unas que vienen en doble capa, no las trajimos acá para mostrarlas, pero bueno, siempre tenemos esas medias eh, Bueno, pantalones. como para acompañar eh, lo, lo que era primera piel, tenemos los pantalones de ripstop ¿sí? Estos son un clásico, bueno acá estamos mostrando los camuflados, distintos camuflados Pero vienen también eh, en colores lisos, ¿sí? negro, azul, verde Quería mostrar uno de ellos para que veas cómo es el pantalón. ¿no? El pantalón tiene los seis bolsillos: sí, los dos de las piernas, los dos de, que tenemos clásicos y los de atrás. Y todos reforzados, vienen reforzados tanto acá la rodilla ¿sí? como todo lo que es la entrepierna. Realmente, bueno, también estos son de la, de la marca Domi, son muy, muy buenos, muy bien hechos, muy bien compresionados. Eh, tenemos también de esto, como te decía, camuflados, los distintos camuflados y los lisos. Eh, y después, bueno, también para acompañarlo tenés todo lo que son micro ¿no? Bien, una prenda muy liviana, pero muy, muy abrigada. A su vez, como decíamos antes, también es bien respirable, con lo cual esto podemos hacer actividad que eh, no retiene la humedad, con lo cual siempre nos vamos a mantener bien cálidos y secos. Bueno, esto también tenemos todo lo que es gorros, guantes primera piel y guantes de abrigo, gorros primera piel, bueno, en fin, todo lo que es para la vida outdoor lo tenemos acá en el local, así que los esperamos, cualquier consulta estamos a su disposición.